Hoy va a ser el último día en que veáis esta Blossoming Katana que conseguimos el otro día en las cajas la caja, la Porque las voy a vender. Pero bueno, nos vamos a meter en una arena. Vamos a ponernos a jugar, vamos a darle un poquito de uso. Tenemos un vídeo con nuestras Blossoming Katanas. Que la verdad es que... Tiene un mérito que nos, to nos han tocado. Y y está muy bien pero no les voy a dar tanto uso porque mi skin no no pega mi skin está en mi skin mi skin es esto vale y aquí lo que va es esto entonces no no, no vais a verme con esto así no, no lo vais a ver por lo tanto, lo voy, a, lo voy a vender, pero antes de venderlo, vamos a darle un poquito de, de uso. ¿Me vais a ver con esto? No, no, con esto me, no, me, no me voy a ver, me voy a ver con esto. Eh, Pues eso, que vamos a ponernos a, a jugar unas arenas con, con, esta, con esta blossoming katanas y a ver qué tal. Eh, somos tres, así que estas arenas me parece a mí que va a ser bastante largas. <coughs> Creo que van a ser bastante largas, pero bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Que he estado intentando grabar este vídeo mmm, ya mmm, hace tres días y es que nunca hay nadie en las arenas, nunca. Eh, si habéis visto eso, olvidarlo, ¿vale? Porque creció patético. Eh... Bueno, pues eso, que llevo mil millones de años intentando, vale, eso ya lo he hecho un poquito mejor, eh, intentando jugar una, unas arenas, pero es que me es imposible, de verdad me, me es totalmente imposible, porque la gente Yo sé, que no juega es que no hay gente en un turne, simplemente no hay gente en un turne. <ríe> Me están mirando los dos en plan Si quieren Bueno <ríe> amigos ¿Qué te pasa a ti? Bueno <ríe> Vamos allá Vamos a Vamos a intentar Hacer todas las kills Que podamos Vamos a intentar ir Todos, las, todos los a saco que podamos Y ya está. No hay otra. Porque... Porque si vamos aquí pausado. Puede que esté tres años. Para encontrar a la gente. Mmm. <risa> Voy con vipers. ¡Eh! <risa> Madre. ¿Qué pasa, amigo? <coughs> Está chulo, ¿eh? El... En plan, el efecto Lo que pasa es que yo ¿Pero quiero más efecto? Tengo ya... El... ¡Cojones! ¡Preté! ¡Hostia! Eh, tengo ya mi Electric, ¿sabes? Y además tengo Mythical casi en todas las armas. Así que. Mmm, me es. Innecesario. Pues eso. Que en plan que me es innecesario. Este Mythical. Que sí que está muy guay. Que todo lo que tú quieras. Pero además, estando en la skin que yo uso. Y en mi skin normal, que es la verde. No. No, no queda bien. No queda bien. Ma kill myself now. Inch. Oh, vale. Vaya. Timber me agrada. el clima, ¿sí? ¿Está, está, está, está, está, está. <coughs> bueno. Veo tercera, primera. A ver, lo chulo de, de jugar tercera es para pa que se vea míticas, ¿sabes? Pero no veo... ¿Me escucha por aquí, sí? se ha a meter mirarlo ¿Ah, el otro? Vale Vale, ya sé que estás ahí, ¿sabes? ¡Pum! ¡Pum! No parece nadie, tío. Vengo aquí a jugar. Para la vuelta. Hemos escuchado un... un tiro de Mapple. Parece perfecto. Ahora voy para allá, máquina. Espérate. Que me coloque. Y vamos a ir todo igualado, ¿no? Que a lo mejor no te lleva... 400.000 attachments, pero bueno. Míralo. ¡Eh, ese no! Sí, ¿no? no estaba antes, ¿no? ¿Qué hace? viendo. Imagina. Un vertice chulol. Yo creo que hemos ido los dos por ti, máquina. Si dio la mala suerte de cruzarte conmigo. Es lo que ha pasado, tío. Ya está, tío. Hay cosas así. Y se pica y se va oh, Típico. Típico. cuando somos tres, no? Uh Hugo. Vale, pues nada, aquí estamos, tío. Ahora se ha unido uh Hugo. Ese es Hugo. Madre uh Hugo. Ya mucho la cara tiene, ¿no? como no, si era esa... cuesta cuesta un poquito de pasta ay, tío, la que yo llevo pues es que sea precisamente barata pero que esa que llevaba siempre, está ah, muy bien la verdad encontraré a alguien, hoy, Uy, uh. Hugo Estoy disparando el... Le mata. Se me prefiere Hugo, prefiere eh, ¿me... Que me traías No, Tío, bien, yeah. vale. Bien, yeah. cúrate. Nueve, aquí. Me cargo tu moto, eh. Yo me cargo tu moto. <ríe> Estoy viendo ahí. típica en suicido. quiero ver quiero ver a mis a mis enemigos Hugo Primer enemigo Hugo Segundo enemigo 5 se uh. segundo enemigo tercero y cuarto madre increíble esto se empieza a animar eh se empieza a animar, venga venga que esto a mí me gusta Oh, me gusta a mí ¿eh? Que aparece aquí no me gusta tanto. Porque ahora Que ha venido gente A ver si se si van a matar entre ellos Ya está yo todo lejos Se van a picar, se van a empezar ahí, Me voy a volver a quedar Aquí con Hugo tío, Y tío No es lo que quiero No quiero quedarme aquí a, a jugar Solo con Hugo tío Mira, mira, mira, mira. mira Madre. Hugo. Lo que yo he dicho, Hugo es un magia. Hugo es una maldita bestia del PvP. Hablando como si supiera quién es, ¿sabes? En plan... Mi Mismísimo Hugo. Mira, ahí está el primo. Michael. Michael no, no llega a ser como un este el otro? Espérate, voy a coger. Es Jose, tío. Cuidado, Jose. Hace daño. Míralo, míralo, míralo. Madre José, ah, no, era el Tumas, tío. Que soy muy malo con los nombres. Pues esto serían las arenitas aquí, ¿no? Creo que había hecho una más. Una más, okay. lleva aquí tres años. Para pa seguir viendo. Jugando contra. A ver, se anima un poco, ¿sabía? Antes éramos tres, ahora somos cuatro. ¡Eh! ¡Run, bro! ¡Run, bro! ¡Run! Se ha ido Hugo De hecho... he hecho, he tío Me he aburrido Pobrecito Hugo Ma no, Hugo... ¿Bueno? ¡Wow! ¿En qué, ¿En qué países puedes encontrar personas que se llamen Hugo, Aparte de España. Y aparte de los países latinoamericanos, que me imagino que habrá jugos ¿Solo, ¿Solo en sé Me hace de que no. No sé, la verdad. Voy con el saber. ¡Eh! ¡Uh! Me ha matado tú más. Me ha matado que estaba ahí en la polis. Seguimos siendo... Madre, pues bueno. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, la verdad. Unas partiditas así interesantes. Espero que haya gustado. El próximo vídeo lo voy a traer, en vez de con este, en plan con, la, con los pétalos estos. Voy a traer una partida jugando con el bicho ese que es como un lagarto. No sé cómo se llama, voy a mirarlo ahora antes que nada eh, Esto Ah, una salamandra Una salamandra Salamandra ¿Qué es? Salamander, bueno, sí Sabes lo que es eh, la, la bicha esta Es tela de fea La verdad es muy fea mm. Bastante fea, pero bueno Jugaremos con ella, jugaremos con ella y pues nada, pues le daremos un poco de uso también antes de venderla. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos de eh, un turno, ya sabéis, darle like y yo os lo traeré. Así que nada, chicos, hasta aquí, todo el y adiós.